Bienvenidos a una nueva cápsula de Bio Ángeles, la guía a través del oráculo. Me da muchísimo gusto que me estés acompañando nuevamente para recibir esta guía. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has sentido todos estos mensajes maravillosos? A lo largo de estos días hemos visto y hemos escuchado diferentes mensajes. Bueno, pues hoy vamos a agradecer todos estos mensajes. Vamos a elevar más nuestra frecuencia energética. Vamos a conectarnos con esa energía divina. Entonces, vamos a ver qué arcángel quiere darnos el mensaje el día de hoy. Todos están ya aquí. Están muy contentos y muy ansiosos por recibirlos. Entonces, vamos a jugar y vamos a ver qué arcángel quiere darte este mensaje. Ok. Ok, fíjate, nuevamente percibo que es el arcángel eh, Jofiel quien quiere darnos este mensaje. El... Eh, él tiene mucha sabiduría, él tiene mucha energía, su, su rayo de luz amarillo nos quiere cubrir nuevamente. Entonces, vamos a ver qué mensaje tiene. Eh, en esta ocasión no vamos a realizar una pregunta, simplemente nos vamos a dejar guiar. Y yo te invito a ponernos en disposición, abrir nuestro corazón para recibir este mensaje del día de hoy. este Y tómate de la mano de Dios. Vamos a... A ver, ¿qué nos quiere transmitir el día de hoy el Arcángel? Jofiel, una vez más. Entonces, una vez más te dice, ¡Libérate de la culpa y el pecado! Es solo una ilusión, perdónate. Perdónate por haber decidido querer estar eh, bajo condicionamiento sobre estas creencias que solamente te atan. Date cuenta que la vida es maravillosa, que tú eres un ser maravilloso. Libérate de todas esas ilusiones y vive, experimenta, siente. hoy diviértete. Te dice también que soltar todas... Todos esos apegos, todos esos este, pensamientos que, que solo te generan miedo, angustia, preocupación, que hoy los liberes, que los entregues al Espíritu Santo, que se los entregues a ellos y que permitas que con sus en, on, enormes alas te cubran. Hoy es el momento de liberarte, de fluir, hoy elévate. Te dicen también que cuando practiques esta... Este soltar, eh, el perdonarte, el comprender y remembrar que la culpa y el pecado es solo una ilusión, comenzará la expiación. Haz esta conexión en tu interior, haz esta conexión con Dios, permítete guiar, tómate de la mano de ellos y hoy libérate, libérate de todas esas ataduras. Entonces hoy vamos a divertirnos. Hoy les vamos a dar gracias a nuestros ángeles y arcángeles por darnos esta maravillosa guía. Hoy te vuelven a decir, suelta, esta carga ya no va con tu alma. Hoy tu alma te está llamando y te dice, simplemente tómate de nuestra mano y déjate guiar. Nosotros estamos a tu servicio y te vamos a acompañar durante todo el día y cada vez que lo solicites es solo es cuestión de que les digas ángeles ángeles ángeles y ellos enseguida se manifiestan entonces vamos a darle nuevamente las gracias al arcángel jofiel por querer acompañarnos un día más eh, él sintió la energía muy fuerte contigo, entonces nuevamente te quiere acompañar y vamos a darle las gracias. Vamos a permitir que su rayo de luz amarilla te cubra. Hoy da gracias y eleva esta energía. Entonces, venga, vamos a hacer esta comunidad más grande, una comunidad de amor, de paz, de luz Comparte este mensaje, regálame un like para que seamos más las personas que estamos siendo faros de luz para más almas. Entonces, elevemos nuestra energía. Hoy disfrutemos, bailemos, vamos a reírnos, vamos a disfrutar y experimentar esta maravillosa vida. Y vamos a darle las gracias nuevamente al Arcángel Jofiel por querernos acompañar un día más. Yo te dejo con este maravilloso mensaje y nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Déjanos tus comentarios aquí abajo y pongamos de moda el amor. Venga, sí se puede.